Tengo aquí mi archivo al que ya le he incorporado los textos, voy a detenerme en uno de los textos en particular que es el que forma parte del logo isotipo, yo no lo he vectorizado sino que lo he escrito eligiendo una tipografía, en este caso yo elegí la tipografía Yu gothic porque la encontré como la más similar pero no se parece tanto, entonces incluso lo que voy a hacer es deformarla para que tenga un aspecto más similar al del logo original. Muy bien, entonces esta tipografía no es una tipografía de las que habitualmente están presentes en todos los programas y en los navegadores. El problema eh, que se nos presenta es que Inkscape no incrusta las fuentes en el archivo sbg esto quiere decir que no me va a permitir hacer lo mismo que hicimos con la imagen de mapa de bits en sbg las fuentes tipográficas siempre van a estar vinculadas no incorporadas al archivo entonces si yo llevo mi archivo sbg a otra computadora en la que esta fuente no está instalada el programa la va a reemplazar por cualquiera que sí esté instalada al contrario que de lo que ocurría con la imagen vinculada, que si no la encuentra no va a aparecer, aquí el texto sí va a aparecer, pero con otra tipografía, no con la que yo elegí. Y a lo sumo me va a aparecer una advertencia aquí, en, eh, donde debería aparecer el nombre de la tipografía, va a aparecer un triangulito con un signo de admiración, advirtiendo que la tipografía no se encuentra en la computadora donde estoy abriendo el archivo. Es por eso que los programas de ilustración permiten o ofrecen una opción que se llama convertir texto a trayecto. Entonces lo voy a seleccionar y si vengo acá a trayecto, voy a elegir esta opción objeto a trayecto. Fíjense, hasta ahora aquí el texto funciona como texto, ¿no es cierto? Antes que yo le dé que okay a esa operación, yo podría incluso eh, intercalar otra letra o corregir un error de ortografía. Ahora voy a decirle objeto a trayecto y de aquí en más cuando yo seleccione el texto cada letra va a ser una entidad dibujada y yo podría editarla por separado como vemos cada letra va a contener una cantidad importante de vértices es por esto que esta opción debe ser eh, elegida con prudencia y para textos cortos y en los casos que supongamos que la tipografía no va a estar disponible ya sea en el navegador o en la computadora es por esta misma razón que si revisamos aquí el texto en el rótulo el que dice tecnología de gráficos digitales también está convertida a trayectos porque se ha usado una tipografía que fue la seleccionada para la identidad de la asignatura y que no suele estar instalada en todas las computadoras ni es una eh, tipografía común en los navegadores. Entonces, para el resto de los textos, cuando yo tengo que incluir textos extensos, no me conviene usar esta opción. Y por eso me conviene usar tipografías que yo sepa que van a estar disponibles en otras computadoras o en los navegadores. Porque si no, el peso del archivo se haría excesivo por tantos objetos vectorizados y hasta incluso me puede provocar fallas en el programa.